A ver, espérate, voy a poner la. Bueno, estamos por aquí. Ahí veis que está el pequeño Nicolás Robinson. Hola. Buenas. Profesor, que estamos aquí en una sala, tres profesores. Yo sigo publicando, entonces, pues bueno, ya sabéis que, que hoy vamos a ver un, una especie de, de presentación que, que, que tenemos, que es un poco, es un curso rápido, nosotros tenemos un curso rápido que es de cómo publicar revistas científicas de, de impacto, uno que es bastante, bastante amplio, ¿vale? Y que dura cuatro o cinco horas, que ya lo daremos en algún otro momento, pero también tenemos esta presentación resumida que lo llamamos día reglador para publicar en revistas de, de impacto, que en realidad viene a ser un pequeño resumen de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de, del curso. Pues entonces, y y por entonces creemos que es un, un, una buena presentación para, para intentar resumir los contenidos. Bueno, vamos a ser un poco libre la vamos a tener simplemente como, como, siempre, como siempre hago, un poco como referencia a la, la presentación y entre los tres, entre Nico, Güense y yo, estaremos comentando eh, algunas cosillas. Y le damos por terminada esta, esta primera temporada, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿sabes? estaremos atentos al chat por si tenéis preguntas y todo eso, ¿vale? Le iremos respondiendo las preguntas si queréis, en vez de hacerlas al final, eh, lo que hacemos es que lo vamos respondiendo sobre, sobre la marcha, como estamos... Como estamos, como estamos los tres para ir controlando el chat, no, no es tanto problema, porque cuando hay uno, siempre es un poco, un poco lioso. Bueno, la presentación la hemos compartido por el Telegram, la voy a poner también por, por aquí, por el chat, por si alguien no está en el Telegram. Vamos a ver, por aquí la tengo. La tenéis en el share eh, aquí está. Pues mira, vamos a ver... Aquí la tenéis. Esa es la presentación. Vale. Ahí la tenéis. Ya tenemos la lección. Muy bien, pues entonces eh, vamos a ir. Eh, vamos a ir comenzando. Si os parece. A ver, me. Nicolás Tenemos puesto. Tengo aquí, bueno. Aquí os he puesto simplemente. Fijaros que. Normalmente ya sabéis que, que la parte la, cuando, cuando damos los cursos y sobre todo cuando hablamos de publicaciones, a mí me gusta enmarcar en, en casi todas las casi todas las acciones, casi todas nuestras actividades investigadora debería, ir, debería tener una perspectiva de, de carácter curricular. Vale, el currículum científico eh, es una cosa que, lo que, tenemos que los que nos dedicamos a investigación realmente lo que hacemos es cultivar un currículum científico. Y aquí he puesto que este cultivo de currículum científico, este cuidado del currículum científico o esta planificación de del currículum científico. Yo lo veo desde tres perspectivas diferentes, que, que muchos de los que estáis, muchas de las que estáis siguiendo estos cursos la, os reconoceréis en ellas, que es un poco cultivar el, el currículum científico desde la perspectiva de la publicación. Es decir, tenemos que ser muy conscientes siempre de en qué revistas publicamos, dónde mandamos nuestros manuscritos, cuáles son nuestras posibilidades de, de, de publicación, cómo lo van a valorar después esa. Esa publicación para saber si nos va a ayudar a progresar o que podemos pedir en función de lo que tengamos. ¿vale? Pero hay una perspectiva de, de publicación que es la que vamos a tratar principalmente hoy. Además de esta perspectiva de publicación, de aprender un poco a controlar muy bien el entorno de revistas las que queremos publicar, cuáles son, eh, también hay un, un entorno de perspectiva de la visibilidad. Que habéis visto que el currículo científico no es solo publicar, porque realmente eh, publicar además eh, implica otra acción que darle visibilidad a esa a, a, ...a esa publicación, que aquí hemos visto en este curso también algunos, en el, en el, yo sigo publicando algunas, algunas orientaciones, hemos visto el tema de las páginas web, del acceso abierto, de identidad digital, de los perfiles científicos, ¿vale? Entonces el currículum es publicar y además contribuye a la visibilidad de esa publicación, pero es que además... Cuando, claro, ahora soy gente joven y había empezado, pero el currículum científico puede ser una cuestión que a lo largo del tiempo se puede convertir una, en una cuestión bastante compleja de, de, de manejar, porque claro, tú te acuerdas perfectamente viendo lo que, que has hecho ahora, pero dentro de 10 años es muy difícil que te acuerdes de todas las cosas que... Que, que ha hecho, vale. Entonces he puesto aquí también el currículo científico, desde el punto de vista que yo lo trato o, o que yo lo veo, eh, también tiene una perspectiva de, de gestión importante. Es decir, tenemos que aprender a utilizar qué sistema nos permite generar los currículos científicos, vale, y tenemos que conocer los formatos. Bueno, eso simplemente era por dejarlo apuntado. Me gusta pasar este curso para un poco con, con esta perspectiva para intentar eh, situar todo. ...todos todo los aspectos que yo voy tratando, y en este caso vamos a tratar de la perspectiva de, de, de publicación, ¿vale? Entonces vamos a empezar ya con las 10 con la reglas de oro, aquí, con, aquí tenéis las 10 reglas, reglas resumidas, ¿vale? Y le haremos, iremos intercalando, ni ¿no? cada una y, y, y yo iré haciendo otra, ¿vale? Nos iríamos deteniendo en una y otra según vaya, vaya surgiendo, no, no hemos preparado tampoco mucho un discurso porque simplemente queremos tener, tener un video. Y bueno, habéis visto que ahí tenéis las 10 reglas y lo vamos, lo vamos viendo ¿Comienzas tú con la primera? Vale, pues entonces le doy la palabra, le di la palabra a Nico. Hola, ¿me oí ya? ¿no? Y ahora voy a compartir pantalla otra vez. Eh, eh, que hemos tenido problemas técnicos. Y yo por qué se me va a Vale, pues voy a, voy a comenzar yo con la primera, con la primer punto, que sería el, eh, empezar un frente de investigación, con buscar un frente de investigación. Esto tiene un poco que ver con encontrar vuestro nicho, vuestro ámbito de trabajo, en qué tema vaya vaya a empezar a trabajar, a desarrollaros como investigadores, ¿no? Aquí normalmente lo que lo que suele pasar, sobre todo cuando estás empezando como doctorando, es una de dos. O, tienes, o el director, digamos, te da un, un periodo de un año o así en el cual tú tienes que dedicarte a leer, a escuchar, a colaborar con ellos, a trabajar en cuestiones en las que están trabajando, o... O, o, tener, o, el, o, el, o tu director directamente te, te sugiere un tema en el que tú trabajar y te marca un poquito la ruta eh, sobre la que vas a empezar a, a investigar y a, y a iniciarte en este mundo de la investigación. ¿no? Esos serían, digamos, los dos caminos. Eh, no hay, no, digamos que no hay uno que sea más correcto que el otro, obviamente cuando, cuando el director suele, suele hacer la primera opción suele ser porque tiene una idea más clara del campo y es una forma también de ayudaros y de, y de evitaros que os embarréis, digamos, que entráis en cuestiones que, que tal vez pues, ya estén muy trilladas o no sean tan interesantes desde el punto de vista científico. Eh, otras veces también es una forma de empujaros, cuando no os lo dan, es una forma de empujaros a que vosotros pongáis las pilas y empecéis a, a, a leer e intentar ser autónomos ya desde, desde el minuto número uno. ¿no? Eh, lo normal, al final, los ámbitos de trabajo, las disciplinas en las que trabajamos son muy amplias, eh, y lo importante es que os, que os deis cuenta de que muchas de las cosas que vosotros vais descubriendo no necesariamente son novedosas, ¿no? vosotros empezáis a leer paper, a conocer cosas, a aprender y obviamente pues sobre todo porque en estas primeras fases uno tiene mucho entusiasmo por hacer cosas, eh, tendemos a, a intentar hacer más que, de, que, que a conocer más de lo que hay en nuestro alrededor, ¿no? entonces es importante que le dediquéis muchísimo tiempo a la lectura, a, a tener conversaciones con otros investigadores, a realmente tener un, una idea muy amplia y muy especializada del ámbito en el que estáis trabajando para luego ya enfocaros en, el, en, el, en la línea sobre la que vaya a trabajar en vuestra tesis y realmente seáis especialistas del área. En teoría, vosotros deberéis vais a dedicarle cuatro años a trabajar sobre un tema muy específico y deberíais de ser expertos al final de este periodo en este tema y estar al tanto de todo lo que, lo que se va publicando. Entonces, bueno, este, digamos, este consejo se puede, se puede dividir en varias pautas, en varios consejos, digamos, de carácter más eh, práctico que os podemos dar. Y básicamente es que para conocer y dominar la literatura tenéis que conocer y dominar las herramientas de búsqueda de información, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de, de cosas que podéis hacer para poder eh, poneros, estar al tanto de, de toda la literatura y todas las novedades que van surgiendo, desde manejar a, de, a nivel experto la web of science, que yo creo que de eso también hemos hecho algún curso sí. ya... Eh, detectar temas calientes, que eso se puede ver también con los artículos más, que, que reciben más citas en un periodo de tiempo muy corto. Eh, directamente centrarse en ver cuáles son los artículos que son más citados dentro de un ámbito, utilizando Google Scholar, filtrando por publicaciones altamente citadas, crear sistemas de alerta, etcétera. La idea es que tengáis un sistema de información ya diseñado por el cual no solamente vosotros estéis de manera proactiva buscando papers eh, constantemente, sino que también nos lleguen a vosotros, es decir, Tenéis que dominar no solamente los temas en los que se están investigando, sino quiénes son las personas. Eh, conforme vayáis avanzando veréis que al final el mundo de la ciencia es un mundo muy pequeño, y sobre todo son nichos de investigación bastante pequeños copados por un grupo de gente que, que trabajan que, que trabajan juntos muchas veces, o al menos se conocen, por lo cual vosotros deberíais de conocer quiénes son estos popes, digamos, en vuestro ámbito. ¿no? Eh. Consejo número dos. Sí, vamos a... Yo he, yo he puesto aquí también, también como, como segundo consejo, eh, que colaboréis con el centro de la red. Ya sabéis que esto también lo hemos... No, tengo yo el micro puesto aquí. Eh, ya, ya comentamos la, la presentación aquella que hicimos, aquella de las primeras, de, de la Juan de la Sierra y de la Maricurís, que hablaba Nicolás precisamente, hablamos de este tipo de, de, de cuestiones de lo importante, es que si queréis publicar a nivel internacional... Si queréis formar parte de la comunidad internacional, tenéis que estar integrado dentro de, de vuestra comunidad científica. Pásame, esa, Nico, la presentación de aquí. Por... Sí, claro. A la siguiente. ¿vale? Es importante, eh, que como, como he comentado en alguna otra ocasión, es importante que lo remarquemos, que olvidéis de trabajar en... Eh, en eh, eh, solitario. Hombre, si sois del ámbito de la humanidades y del derecho, ya sabéis que evidentemente, vos pues, si vais a tener que centrar un poquito más trabajando solo. Pero en otros ámbito es necesario que olvidéis de trabajar eh, eh, eh, en solitario. Os tenéis que intentar, yo cuando hablo de, de situarse en medio de la red, yo cuando hablo en mis cursos de colaboración, no estoy hablando de que colaboréis. ...con el departamento que está al lado, o de que vayáis a la Universidad de Valladolid o Barcelona y colaboréis, sino que realmente veáis quiénes son las grandes, los grandes autores del momento de vuestro campo... ...porque los grandes autores van cambiando también año a año y, y van cambiando, o sea, una, la, las redes son dinámicas, las redes de colaboración científica... ...que detectéis en un momento determinado cuáles son las personas importantes de vuestro campo e intentéis acercaros a ellos, ¿vale? En la, porque al final ellos son los que manejan las comunidades y, y es importante que tenga buena relación con, con la comunidad. Por eso pongo ahí que esta estación de acercar a los mejores, ¿vale? sobre todo en la opción la de las estancia de, de, de I.D. No se discuten con las cosas de las estancia de I.D. porque en ocasiones ¿no? vamos por aquí por, por el, por el vicerrectorado, que la gente no quiere irse muy lejos, la gente no quiere irse fuera. Intentad siempre, las estancias de I.D. son la oportunidad que tenéis para iros. Con la persona que, que, que realmente es realmente importante vuestro campo y pasar un tiempo con ellos y conocer cómo manejan los, los equipos, ¿vale? intentar aprovechar esa, esa opción que te da de colocarte en ese centro de, de, de la red. También es importante que tengáis en cuenta eh, algunos factores de colaboración que ya hemos estado viendo también, que, es de que ocurre cuando en el mundo de la actividad científica ya sabéis que es importante colaborar y, y que estéis en ese centro de la red porque la colaboración internacional, como pongo aquí, contribuye a tener papers más completos y elaborados. Evidentemente, si estamos haciendo artículos científicos con un equipo de investigación, necesariamente eh, los artículos se hacen en equipo para mejorarlos y que sobre todo que sean muchísimo más complejos de los que podemos hacer a nivel individual. Habéis visto la presentación esta de cuando ha puesto Nico, busco en frente de, de, de investigación, vaya a ver que la, que la cantidad de conocimiento o la cantidad de de control que podemos tener sobre nuestro campo científico realmente espírrica. ¿no? Bueno, nosotros vamos a estar hiper, hiper, mega especializados en cosas tan concretas y por eso me gustaba esa, esa imagen que representa ese universo y que tú solo vas a aportar esa cabeza de, de, de alfilar, evidentemente. Eh, estamos tan hiper especializados que, so, que si estamos trabajando nosotros ahora no vamos a escapar nunca, va a ser muy difícil que innovemos. Por tanto, hay que colaborar para hacer estas papers más completa y más y más complejo. También importante que casi siempre es normal que todos los papers en colaboración internacional también tengan un mayor número un mayor número de, de citas. Pero bueno, eso son cuestiones bibliométricas nuestras. Importante, cuando colaboráis, ya lo habéis visto, lo habéis preguntado mucho, espero que ya lo tengáis claro y que lo sepáis de memoria. El orden de los autores, la posición del prestigio, uno de los, de los problemas principales que conlleva la colaboración científica es que antes de hacer los artículos científicos tenemos que saber muy bien ¿Qué crédito me va a dar a mí el artículo científico? Es decir, ocurre muchas veces, sobre todo cuando estáis en una posición de, de, de, de eh, inferioridad académica, es decir, no, no, no, no sois jefe de equipo, no sois jefe de o jefe de laboratorio, no tenéis un estatus tan, tan alto, habitualmente encontráis como os van a ir relegando a posición intermedia. Siempre que hagáis algo tenéis que saber qué posición os corresponde en función de lo que habéis hecho, ¿vale? Porque muchas veces eh, empezamos siendo primer autor y acabamos en medio, acabamos al final, ¿vale? Y al final esos papers no te van a valer, no van a tener el mismo valor que, que, que otros, ¿vale? Tener cuidado con la, con la colaboración científica, sobre todo a la hora de firmar los artículos científicos. Y después también tener cuidado con los, con esos autores que hemos comentado en alguna ocasión, que son los autores fantasmas y los honorarios, ¿vale? Los autores fantasmas ¿quiénes son? Son aquellos que a, a, han hecho algo en el artículo científico pero no aparece Y los honorarios son aquellos que no han hecho nada y se llevan los honores, por eso son honorarios, ¿vale? Bueno, esos son los consejos básicos que puedo decir en función de colabora con el centro de red, tú en medio, y además conoce muy bien cómo son estas, esta, digamos, estas eso, esta forma de comportarse en los equipos de, de investigación. Yo creo que ya hemos compartido algún documento también de. Qué posición me corresponde en función de lo que de lo que he hecho. Creo que compartí algún documento en algún, en algún chat de, de, de la, de la editora de medicina que tienen lo tienen muy bien eh, definido. Vale. Eh, sí, y ahora, bueno, pues vamos a continuar, vamos a dar un poco de, de dinamismo. Vale. Y preguntas, por los bloques, si queréis, hacemos las preguntas por bloques y así vamos más, más, más rápido. Tú vas a, también, si queréis intervenir en algún momento o post. A punto y algo me lo dice, como tiene palabras. Pues. Eh, el autor es siempre el autor principal que tiene que hacer, que hace un autor principal de un artículo científico. Un autor principal de un artículo científico lo que hace es lo siguiente: tiene la idea original del artículo. Vale, es lo fundamental. Siempre eh, nosotros trabajamos en el mundo de, de la idea, tenemos ideas cada cual se materializa. Vale, por tanto, es fundamental que el primer autor sea el encargado de tener esa idea primigenia, pero tener una idea no son lo suficiente, tienes que tener la idea y además con tu equipo dar los medios para llevar a cabo esa idea. Es decir, oye, se me ha ocurrido esto, creo que tú puedes hacer esto, creo que tú puedes hacer esto, creo... Es decir, este autor no solo se le idea sino que además eh, distribuye un poco el trabajo entre sus coautores y, digamos, supervisa todo el trabajo que, que, que se va haciendo, ¿vale? Entonces, pues, es un poco eh, el director del artículo científico, llamémosle a eh, ti la idea y además dirige el artículo ci científico. Vale, un poco también, esto varía según también el equipo de trabajo, nosotros lo hacemos así al menos lo, lo, con, la, con la gente que, que yo trabajo. El segundo autor evidentemente es un autor eh, que en medicina pasa aquí para hablar primero, pero bueno, ya conforme va descendiendo, del 1, 2, 3, pues ya el papel o la implicación es mínima. Hay gente que se dedica a cuestiones metodológicas, otros que se dedican a redactar el paper, otros que han hecho una contribución porque solo uh, han asesorado en un momento muy determinado el artículo científico, ¿vale? Y después ya, uh, refresco también, que está, también lo señala ahí, el autor corresponding a un bien importan, es importante eh, el corresponding author, ¿vale? Porque eh, el corresponding author, digamos, también es el equivalente del, primera, de, del primer autor. El corresponding author es la persona que se encarga de la comunicación entre el editor y, y el equipo de, de investigación. Y se supone que si está en esa fase de comunicación, tienes que tener también un control bastante alto de, del artículo científico. Nosotros en el equipo que, que hacemos, o la recomendación que, que hacemos, la que hacemos nosotros, ¿vale? Nosotros intentamos siempre eh, que el primer autor sea el que más mérito tiene, ¿vale? La persona que más hace siempre el primer autor. La segunda que más hace siempre la ponemos de corresponding author, a ver si puede coincidir, normalmente procuramos que no que no que no sea de corresponding author y ya el resto va en, en el resto de la cadena de si algo algún...? investigador mayor o un investigador senior, para pues lo tanto, poner casi siempre en, en, en última posición. ¿Vale? Y le paso la palabra a Nico, Nico, ¿va a hacer la tercera. Daniel, ¿se ha ido el sonido? Ahora, ahora ya estoy aquí, ya he vuelto. Bueno, comienzo otra vez a, a comentaros. Con la selección de la revista, eh, esta es una pregunta muy común entre, eh, entre investigadores, sobre todo los investigadores más nobeles. Eh, siempre preguntan si esta revista aparece bien, parece aparece mal, según los indicadores bibliométricos y tal... Lo lógico para este tipo de cuestiones es que vosotros seáis los que conocen mejor las revistas porque conocéis lo, el ámbito y que, y que publiquéis o queráis publicar eh, en las revistas en las que leéis. En la que leéis. En teoría, si conocéis bien vuestro ámbito, deberíais de tener un conocimiento muy amplio de las revistas también eh, que publican sobre los temas que os interesan y, esa, y ese conocimiento amplio se debería de corresponder con los factores de impacto, es decir, si vosotros tenéis la impresión de que una revista es muy buena porque es donde se están publicando la mayoría de los artículos de vuestro ámbito, lo, lo ideal, lo, lo deseable es que esa correspondencia también se vea en los indicadores bibliométricos. Obviamente hay asignaturas, donde, hay, asignaturas hay, hay temáticas donde esto no sucede, hay disciplinas que están más invisibilizadas en la web vale, ¿vale? hay disciplinas que son, eh, que son disciplinares, hay temas que son discipl, eh, multidisciplinares y es más difícil ubicarlos y encontrar el sitio adecuado para publicarlo, eh, es decir que obviamente hay muchísimas muchísima excepciones a, a esta norma, pero aún así, si, si, si vuestro caso es uno de estos dos últimos, es decir, en una disciplina que está más invisibilizada o una, o una temática que es más multidisciplinar, vuestro fato aún así debe de ser siempre el que marque un poco eh, la hoja de ruta, ¿no? Eh, a ver por aquí. Esto se ha quedado pillado, a ver. Ahora, eh, ¿qué otras cosas podemos mirar de una revista, más allá de, de, digamos, de, ese, de ese olfato que nosotros tenemos a la hora de seleccionar la revista o no? Pues es muy importante que veáis también eh, quién es el editor de la revista, si alguien importante del campo. Los editores suelen ser investigadores de bastante prestigio, bastante senior, ¿vale? Y, y ocupan una posición muy importante, por eso son los editores de la revista, porque son los encargados al final de marcar la línea de investigación de esa revista. Y si es, obviamente es una revista de vuestro ámbito... Eh, son básicamente los que están marcando la línea de investigación que vosotros está, en la que vosotros estáis trabajando. También el comité que, que, que lo forma, si es un comité internacional, si son todos del mismo país, deberíais de sospechar, ¿vale? Eh, sobre todo si trabajáis eh, en, en disciplinas que son, que en las que el localismo tiene bastante importancia, tenéis que tener especial cuidado, ¿no? Por ejemplo, en áreas de educación y de tal, que no entréis en, en, a publicar en revistas donde resulta que todo el comité editorial, el editor y todos son todos de la misma universidad, ¿vale? porque obviamente hay hoy un seco importante que, que, que tiene menos que ver con la calidad de la revista y más con de dónde viene la revista y quién, la, quién está detrás de ella. Eh, luego hay otros aspectos de carácter formal, por ejemplo, la periodicidad, cuántos artículos publican al año. Estos son cuestiones eh, que tienen que ver también con las probabilidades que tengas de, de publicar y también con la velocidad con la que se publique tu artículo una vez aceptado. ¿vale? Hay revistas que tienen unos plazos de aceptación bastante amplios y suelen ser bastante, dolor, bastante dolorosos, por lo cual, tenéis que estar ya predispuestos a que en el momento de, desde que vosotros mandáis el artículo hasta que finalmente se publique puede pasar fácilmente un año, un año más, ¿no? Entonces, estas son cuestiones importantes a tener en cuenta. Eh, muchas de las revistas publican, de hecho, el, eh, los, los plazos de aceptación de los artículos, o sea, un poco la historia desde que se envió hasta que se publicó el artículo y os pueden dar pistas sobre cuánto tarda esa revista en, en sacar el artículo. Esto, sobre todo, es importante para aquellos que necesitáis un artículo porque estáis ya finalizando vuestro, vuestro periodo eh, que, que vigiléis también estos aspectos, que son aspectos, en teoría, secundarios, pero que os pueden marcar bastante, ¿no? eh, De indicadores de, del impacto de la, de la revista, obviamente, donde publique la, el factor de impacto de la revista, los indicadores que tenga siempre es algo que va a ser eh, beneficioso para vuestro currículum, eh, pero siempre está esta, esta dualidad, ¿no? Por un lado, publicar en las revistas más importantes de mi ámbito y, por otro lado, publicar en revistas de alto impacto, y aunque normalmente las dos cosas van de la mano, no siempre es así. Si no es así, pues tenéis que buscar una especie de equilibrio para que, digamos, a nivel internacional, vosotros seáis gente conocida que, que publicáis en las revistas más importantes de vuestra comunidad y al mismo tiempo podéis pasar todos los procesos de evaluación la, a los que os vais a enfrentar cuando tengáis que solicitar postdoctorales, plazas y todo, y todo lo demás. ¿Dónde mira el factor de impacto y el impacto de la revista? Pues bueno, eso yo creo que hemos hecho bastantes cursos aquí, pero básicamente… El factor de impacto el primer sitio donde hay que verlo siempre es la Web of Science, donde tenéis los factores de impacto de la revista. Y luego hay otros indicadores similares en otras bases de datos eh, que no siempre corresponden eh, para la misma revista eh, en, el, en el mismo lugar, ¿no? Entonces tenéis en Scopus, tienen los Journal Metrics, donde está el CIMA Journal Rank también. Hay una serie de indicadores de revistas que se tendría que utilizar para revistas que no están en la Web of Science, ¿vale? Siempre la Web of Science tendría un papel prioritario. Eh, y esas serían básicamente lo, las dos fuentes básicas donde tendrías que buscar estos indicadores de revistas. Eh, luego, por ejemplo, aquí en España tenemos la clasificación CIR, sí. que, puede, que puede ser bastante orientativa. La utilizan, utilizan en PoGrado. La utilizan en PoGrado, ¿no? Porque esta, esta clasificación básicamente le da a las revistas le da una categoría de ABC, ABC y D, ¿no? Y, y la categoría tiene que ver con la presencia que tiene en bases de datos y la posición que ocupa según el indicador que sea. Entonces, A suelen ser revistas que están en la web of Science y que están bien posicionadas. Por lo cual puede ser una manera rápida de, de hacer un escáner rápido de las dos tres revistas que tengáis en mente. Otra cuestión es, siempre es importante tener en cuenta, pensar en las revistas a las que vais a mandar el paper. Eh, idealmente de antemano, no es tan grave si es al final, pero a no ser que vayáis a mandarlo a una revista especial que tenga una, una serie de requisitos formales que os pueda condicionar la forma en la que escribís el artículo. Eh, Normalmente nosotros lo que solemos hacer es siempre tener como una opción A, la revista a la que queremos, querríamos que se publicara, y luego una opción B o C por si se rechazara el artículo, ¿no? Y siempre vamos bajando. Esto lo, esto lo tenemos más o menos pensado y, y algo que discutimos entre, entre el grupo de autores y, y es la ruta a, a seguir, básicamente, ¿no? Pero siempre tenemos un plan B por si el plan A no funcionara, ¿vale? Porque, bueno, la otra cosa que hay que decir es que, que te rechazan un artículo... Es, es normal, es decir, al final a todo el mundo nos rechazan artículos más de una vez y tenemos revisiones duras y, y, eso, y eso es algo con lo que vaya a tener que, que convivir durante, durante el resto de vuestra carrera. O sea, que hay que siempre abrazar cierto grado de frustración en este, en este tipo de cuestiones. Ponte el micrófono si Venga. Esta no es todavía, la, queda, la quinta la sexta, ya hemos pasado por la, hay uno antes, ¿no? A ver. Sí. Ah, la cuarta… ay la de la gráfica. Bueno, aquí ya veis que yo he explicado aquí el tema de, de, de la gráfica, ya sabéis que… Que, que para mí es, es fundamental que, que todos los artículos científicos, o la medida de lo posible, tengan un buen aparataje en el tema de gráfico e ilustración. Sabéis que es un tema sobre el que hemos querido incidir, incidir mucho en yo sigo publicando, sabéis, un tema que hemos, que, que hemos tratado muchísimo. ¿Vale? Hemos visto ya, bueno, yo te acordáis los, los cursos que di, fue un poco de, sobre todo del manejo de, de, de Excel, creo que de algún curso De, de Tableau, también lo vimos Hemos visto cosas que se han hecho con RStudio Con Python, en fin, también hemos visto SPSS, o sea que las posibilidades De hacer buenos gráficos, las posibilidades de hacer buenas Presentaciones ahora son prácticamente Prácticamente Prácticamente infinitas Normalmente, eh, ¿qué os puedo contar Sobre las gráficas y gráficos tabla y gráficos, así en un nivel Muy, muy, muy esquemático Porque he visto que esto da para para que prácticamente está hablando todo, todo el año. Yo siempre os, os he comentado y, y os recomiendo que tenéis que tener muy claro en vuestro artículo científico dónde tenéis que situar la, la información. Tenéis que tener claro que el artículo científico tienen diferentes lugares donde podemos poner nuestro mensaje. Al final el artículo científico no deja de ser, de, no deja de ser una, una pieza, digamos, de carácter literario, donde tú vas a trasladar un mensaje que es... He hecho una investigación donde alcanzó estos resultados. Y todo el artículo científico va enfocado a contar esos resultados... ...y a enfatizar eh, los, los resultados que ha alcanzado y, y, y la validez de esos resultados... ...y la aplicación posterior. Pero tiene que ser muy hábil, ¿vale? Para enfatizar en un momento de una serie de cuestiones... Eh, para ...enfatizar en otro momento otras cuestiones... ...pero tienes que ser muy hábiles para situar muy bien esa información a lo largo del texto y tenés, a lo largo de, del artículo, porque tenéis cuatro sitios donde podéis poner este, la información, que son el texto, el gráfico, las ilustraciones y las, tabias, y las tablas. Tenéis que tener en cuenta que eh, la capacidad informativa de estos, de estos elementos es totalmente diferente de uno del otro. Por ejemplo, lo más informativo o lo más informativo es el gráfico, ¿no? Lo más, lo más gráfico es el ilustrativo y además es llamativo, ¿vale? Normalmente el mensaje principal del artículo científico es que debería estar contenido en los, eh, eh, los gráficos. Las tablas... Son menos informativas porque las tablas obligan obliga al lector a navegar y a comprenderlas bien. Sin embargo, las tablas tienen una potencia que no tienen los gráficos y es que tienen el mayor nivel de precisión. Es decir, podemos poner datos muy concretos en las tablas. ¿vale? Y en el texto, evidentemente, no, en el texto debemos intentar poner el mensaje principal o el resultado principal bien incluir eh, eh, incluido el texto. Lo que quiero decir es que siempre intentad con cabeza eh, saber o, o identificar dónde debe ir cada una de estas cuestiones. Cuando vayamos el curso extenso, que el año que viene vamos a tener al menos dos o tres cursos de, de cómo publicar, porque ya con por la escuela internacional posgrado creo que hemos preparado unos de ocho horas, o sea que esto lo haremos con, con mucha amplitud. Siempre he ido a tres cursos en presencial, a ver si este año podemos, ¿vale? Entonces todas toda, toda estas cuestiones las tratamos muy uh, a un nivel muy, muy muy concreto. pongo ahí que se haya equilibrado la lección anterior. Mira, eh, hay una cosa que, que, que odio. ...que es la, la redundar la información. Hay gente que se dedica a ser relatores de tablas y eso lo odio, ¿vale? Los artículos científicos necesariamente no tienen que hacer muchísimo texto, son 14 o 15 páginas eh, a lo sumo... ...pero hay mucha gente que pone, eh, por ejemplo, para una tabla, ocupa la tabla toda la página y después me escribe dos párrafos comentándome la tabla, ¿vale? Pero bueno, si tú has puesto una tabla, ya da la información en la tabla. No hace falta que comentéis toda la tabla completamente en el siguiente párrafo. Cuando comentamos tabla, cuando comentamos gráficos, simplemente lo que hacemos son orientacional la lector de la información que contiene la gráfica y, y las tablas, pero no somos pesados ni repetitivos, ¿vale? Por eso decía, eh, la información, hay cuatro sitios donde podemos ponerla, tenemos que escoger dónde hay que incluirla, ¿vale? Y solo debe ir en un solo lugar. Porque si no, los artículos, ¿vale? Se convierten en. Repetición y repetición. En la medida de posible. La, si mostréis información en un gráfico, no debéis seguir repitiéndola en el texto de manera extensa, vale. Simplemente las cuestiones principales. Vimos algunas cosas de las tablas, ya sabéis cómo que y de los gráficos, perdón, de, de ya visteis un poco en el curso de qué vida es el cómo lo hago yo, pero hay unas cuestiones básicas y, y, y que todavía me también me enfadan bastante. Eh, cuando la veo mala hecha, es que, por ejemplo, las tablas y los gráficos. Lo primero que tiene que hacer, ya expliqué el concepto autocontenido. Para mí, el concepto de gráfico autocontenido, ¿qué significa? Significa que si yo tengo un artículo científico y ese artículo tiene un gráfico, si yo cojo una tijera y recorto el gráfico y se lo doy aquí a Nicolás Robinson, él tiene que ser capaz de entender ese gráfico sin necesidad de leer el artículo científico completo. eso es autocontenido. Es decir, la pieza de información global no es el artículo. No el artículo, digamos, la pieza de información. La pieza de información mínima en este caso, es eh, eh, el gráfico. Ya habéis visto, por ejemplo, los gráficos que yo preparaba para aquellos del COVID, que os he dando la lata mucho, como ese gráfico otro autocontenido, porque yo cuando lo distribuía en Twitter, se entendía por sí mismo. No hacía falta tener, eh, que, que tuviera eh, un texto que lo apoyara. Acordar, el gráfico chiquito este que ponía con las banderas, cuando no hace la pandemia, cómo va creciendo. ¿vale? Entonces, eso era un gráfico autocontenido. ¿vale? Evidentemente... Eh, las cuestiones básicas la, o las fundamentos para un gráfico autocontenido, con, el título, buenas leyendas, eh, que estén bien etiquetadas, los casos, los colores, en fin, todas las técnicas de visualización que hemos estado viendo en todos los cursos, ¿vale? Y después, ya sabéis, mi recomendación, eh, habéis visto, bueno, habéis visto muchísimos software, algunos uno de los que hay aquí, referenciados, eh, los hemos dado algún curso en concreto. Os recomiendo que intentáis no intentéis porque no tenemos tiempo a aprender todo, sino yo siempre lo digo, intentad coger el software con el que estéis cómodo. Yo, por ejemplo, me estoy cómodo en Excel, en Tableau me siento cómodo, en R Studio lo he manejado algunas cositas, pero otras me cuesta, me cuesta más, y algunas no las consigo. Y vale, entonces en la medida posible, intentar especializaros eh, en algún software concreto, porque ya prácticamente todos tienen muchísimas opciones. Tampoco se y no hace falta eh, conocer algo en profundidad. Nosotros estamos aquí, tres, yo manejo Tableau, manejo Excel, pero aquí está Google, Está manejando el R. No hace falta que estos tengamos el mismo conocimiento. Es más, es más importante que si trabajáis en equipo, cada uno sepa manejar un software, porque a lo mejor ya se van a hacer un software, un gráfico en el RStudio, pero yo le puedo dar otra solución, una visualización que esté mejor con Tableau o con Excel. ¿vale? Entonces, intentar la medida, no, no, no hago bien por intentar manejar todo, sino manejar uno, uno concreto. Y ya sabéis que aquí no vamos a recomendar ninguno, porque ya habéis visto en los cursos cuáles son y, y cuáles son los más, más, los más interesantes, los que os pueden interesar un poquito más. Nico. Ok, bueno, pues seguimos ahora con la estructura y orden en la redacción. Este es un tema que se le suele dar siempre como, como, como por hecho, pero que en el que solemos, bueno, por lo menos en mi experiencia, yo creo que en la de Dani también vemos que hay una falta de, de, de formación notable en esto y que hace falta trabajarlo bastante más, vaya, en nuestro caso también, o sea que esto también nos no afecta a nosotros, pero no se suele dar suficiente información sobre cómo estructurar, cómo redactar sí. y cómo ordenar un texto de manera eficiente, ¿vale? Eh, y básicamente, por lo menos lo que yo veo con los problemas que hay es que tienen también mucho que ver con, con cómo estamos de, con, con la prioridad, con la, con la importancia que le damos a las cosas que hacemos, entonces nos centramos mucho en el análisis de los datos, nos centramos tal vez mucho también en la revisión y tal, pero no, luego no nos centramos tanto en contar la historia, es decir, que sobre todo la gente que trabaja en laboratorio y tal, el tema de la escritura es una cosa que, que suele ser secundaria y es como, bueno, lo, al final lo escribo todo y, y lo mando y ya está. Y sin embargo, suele es crucial y puede marcar, de hecho, que un paper sea aceptado o rechazado, ¿vale? Eh, hay cuestiones básicas, como la estructura que debe de seguir un, un paper tradicional, ¿vale? Y digo tradicional porque luego hay razones que justificarían salirse un poco de esta, esta, esta estructura, que es la estructura INRIT, ¿vale? Introducción, metodología, resultados y discusión. Eh, también hay muchas revistas que imponen su propia estructura, por lo cual hay que seguir la, las instrucciones del autor de la revista, pero suelen ser revistas muy específicas, ¿vale? La mayor parte de ellas no, no suelen suelen recomendar seguir esta estructura, pero no, no tendrían problemas con, con enviar el artículo con ligeras modificaciones de esto, ¿vale? Eh, por eso es muy importante siempre leer eh, de manera, extensiva, o sea, fijándose mucho las normas de la revista, ¿vale? No hacer una lectura transversal, sino seguir muy bien las pautas que están marcando. Algunas revistas también marcan eh, eh, las pautas sobre cuestiones como el número de tablas, número de, de figuras que pueden aparecer en el documento, si se puede man, mandar material suplementario y cómo se debe de hacer, si con un apéndice o, o separado, si hay que compartir datos. Hay una serie de cuestiones eh, que debe, que las marca la propia revista ya es muy importante tenerla, tenerla en cuenta. Luego hay otra cuestión que, y es que normalmente vosotros conocéis muy bien el texto, cuando está uno trabajando en esto si lo sabes de memoria, en algunos casos ya cuando llegamos a la, a, al periodo de escritura ya estamos cansados eh, y un poco hartos del tema y lo que queremos es cerrarlo y, y zanjarlo cuanto antes y poder mandarlo porque estamos ya en el punto final, ¿no? Entonces estamos ya con la, con la ansiedad esta de, de acabar ya. Eh, y solemos y, y me encuentro muchas veces con que lo que se escribe, se escribe, se, se escribe para uno mismo, por lo cual eh, cualquier eh, lector de exterior no es capaz de entender ni, ni de seguir eh, lo, que, lo que estás explicando. Es muy, es muy importante aquí la claridad en los textos. Hay que intentar no ser retórico, hay que intentar escribir fases cortas, eh, al grano, muy explicativas, en algunos casos casi en plan tutorial, explicando sobre todo la parte metodológica cuando estéis haciendo artículos de carácter metodológico, cada cosa que se ha hecho. Tampoco, tampoco, sin, tampoco sin llegar a un nivel de detalle ya absurdo, ¿no? Pero, pero sí, sí ser muy claro y muy... Y muy ...y muy concreto y muy específico para que no haya, digamos, ambigüedad, es decir, que alguien pueda entender perfectamente lo que hayáis hecho. En este sentido, una de las cosas que solemos hacer, Dani y yo, mucho en muchos los artículos que publicamos, es eh, incluir una, una figura en la metodología, sobre todo cuando hacemos seguimos un proceso bastante complejo o, o, o relativamente complejo, una figura en la que básicamente... ...mostramos los pasos que hemos ido siguiendo, es como una especie de resumen de lo que hemos hecho. No, no tanto del artículo de los resultados, sino de lo que hemos hecho. Pues primero hicimos una descarga de datos, por ejemplo, en otros casos que hacemos análisis biométrico... ...de diferentes fuentes, lo procesamos los datos de tal manera, hicimos tal análisis... ...y eso lo hacemos de manera gráfica, porque además luego nos sirve mucho a la hora de redactar. En primer lugar, el lector, con ver esa figura ya debería de ser capaz de ver un poco qué es lo que hemos hecho... Eh, pero además luego nosotros nos sirve mucho a la hora de decir, pues ahora estamos en el paso 1 y entonces lector podéis irse a la figura y ver el paso 1 en qué consistía y podéis ir refiriéndome a esa figura mientras voy redactando. Eh, luego hay cuestiones como que, el, que, en las que hay que saber relativamente, bueno, yo diría bastante puntilloso y tiene que ver con el, con el aspecto estético del artículo. Eh, el artículo tiene que ser visualmente atractivo, ya de por pues, sí. Entonces es muy importante que los párrafos estén bien equilibrados, que estén bien conectados, intentar que cada párrafo contenga una idea, eh, pero también que sean de una longitud más o menos parecida. Eh, si hay una sección que tiene tres o cuatro párrafos, pues intentar que la siguiente sección también tenga cuatro tres o cuatro párrafos que tengan, que más, que estén más o menos compensados el texto. Eh, los párrafos que, que, que tengan longitud de párrafo, es decir, muchas veces cuando estamos revisando papers nos encontramos con párrafos que tienen una frase y luego otro párrafo que tiene prácticamente una página. De, de, eh, eso, eso no tiene ningún sentido, los párrafos deberían de tener alrededor de 150-200 palabras, lo que se suele recomendar, que no sean ni muy extensos ni muy, ni muy, ni muy cortos, eh, y eso da una, una sensación de, de, de orden cuando lo estás leyendo, de que realmente esto se ha escrito bien, de, de que está bien pensado y de que las la, la ideas están... Está están bien hilvanadas, ¿vale? Al final lo que estamos contándole al lector es una historia y tenemos que tener una historia que contar, es decir, todo debe de estar bien conectado con su introducción, su desenlace y su final, ¿no? eh, También es muy importante no mezclar eh, texto en diferentes secciones, esto lo, se ve mucho... Obviamente en cada disciplina hay diferentes estilos, pero lo normal es que la metodología, la introducción contenga, empezar una serie de una, unos primeros párrafos en los que se hace una especie de presentación global de lo que, de, del tema que nosotros estamos trayendo a la mesa eh, e indicar cuál es nuestra contribución a ese tema. ¿vale? Después, eso suele he seguido de una revisión bibliográfica que puede ir en una, en una sección aparte o puede ir incluida la misma introducción, donde contamos qué es lo que se ha hecho y lo que estamos ya intentando es situar específicamente dónde se encuentra nuestro estudio dentro de la literatura que ya hay y por qué nuestro estudio, digamos, está abordando algo que no se ha abordado anteriormente. Entonces, es una, es una revisión, pero una revisión crítica, donde estamos contando lo que hay sobre nuestro tema, pero sobre todo para resaltar que, que lo que nosotros estamos trayendo no se ha hecho y que es importante. ¿no? Material y métodos es metodología, puramente explicar qué se ha hecho a nivel técnico y, y de dónde proceden los datos, y debería de estar lo suficientemente claro como para que alguien que tuviera esos mismos datos pudiera volver a producir el paper, y resultados, luego es resultado, Esto, eh, es decir, es describir qué es lo que ha ido saliendo, sin especulaciones, sin volver a explicar cuestiones metodológicas, ¿vale? Todo lo, todo eso debe de haber estado explicado antes y todo lo que tenga que ver con especulaciones, con interpretaciones de los resultados, todo eso se guarda para el apartado de discusión, donde ya sí podemos expandirnos, eh, podernos, podemos ponernos a interpretar tranquilamente lo que hemos estado haciendo, volver otra vez a enmarcarlo con otros resultados, que sea, con otros estudios que haya similares al nuestro, ¿vale?, o con otros estudios que expliquen, eh, al menos parcialmente, los resultados que tenemos. Y luego, en la sección de conclusiones, que puede ir o dentro de la discusión o como una sección aparte, y suele ser el segundo lo que se suele hacer, sería una especie de resumen de, lo, de todo. O sea, no, este paper contribuye a esto, es importante por esto y tiene una serie de implicaciones, que ya pueden ser a nivel científico o no, eh, así como una serie de, de limitaciones o de cuestiones que, o de preguntas abiertas que, que surgen a partir de nuestro trabajo y que se marcarían como, como futuras líneas de investigación, ¿vale? Eso sería un poco la estructura que debería de tener eh, y luego obviamente es muy importante cuidar el, el idioma, el, el, el, la, el, la redacción. Tiene que estar bien redactado, si se va a publicar en inglés eh, y, no hay, y no hay alguien que, que del equipo que, que lo controle bien que sea revisado o que se haya traducido por alguien por un traductor que sea experto en la materia, ¿vale? No simplemente un traductor al uso, sino que sea experto en la materia para que controle eh, la, el vocabulario específico de vuestra área, eh, para que pueda pues, cuidar cuestiones formales que mismo vosotros no habéis, eh, que habéis omitido porque controla eh, cómo se suelen redactar los artículos en esa área eh, y no necesariamente que sea, no tiene por qué ser nativo, lo importante es que sea un traductor profesional eh, especializado en, en esa materia. Luego, por último, la bibliografía, obviamente, tiene que ser... Tiene, tenéis que citar, obviamente, a los clásicos que haya, si lo hay, pero tiene que estar actualizada. Vosotros debéis de dar la sensación al revisor de que conocéis con, al dedillo la temática. Lo peor que puede pasar es que un revisor os diga, se te olvida este estudio, que, que, a, que afecta directamente o que ya se ha hecho. Y eso, cuando sucede, es, es, es terrible, porque básicamente lo que os está diciendo es que no, no, habéis, no habéis empollado vuestro paper lo suficiente. ¿Vale? Y sobre todo porque en muchas ocasiones ese estudio puede ser precisamente un estudio que, del que el, el revisor sea autor, ¿vale? Eh, también, también no intentéis, no, también tenéis que ser críticos, ya estoy adelantándome a otro de los pasos, cuando hagáis la bibliografía tampoco intentéis, es bueno obviamente siempre citar algo de la revista en la que, estáis, en la que vaya a mandar el artículo, ¿vale? Eh, esto, debe, esto no debe de, ser, de hacerse de manera automática, o sea, deben ser artículos pertinentes, y obviamente esto debería de ser algo natural, porque en teoría la revista en la que vaya a publicar es una revista que publica sobre vuestro tema, por lo cual deberían de haber artículos en esa revista que sean que estén relacionados, ¿vale? Um, y luego lo último ya, el aspecto formal es cuidar la bibliografía, que siga las normas de la revista, que es otro clásico que como revisor suele molestar bastante eh, en con un artículo en el que los autores no se han, no se han cuidado de esto, porque son cuestiones muy, muy tontas, pero son cuestiones que, muy, que, que, que reflejan dejadez por parte de los autores y, y, y desinterés. Entonces, en cuanto una persona recibe un artículo que no se puede leer bien, que está mal escrito, que la bibliografía no, ni siquiera sigue las normas de la revista, en la que hay, hay vacíos de paper importantes que no se mencionan, pues rápidamente la actitud del revisor ante eso es de que esta gente no, no es seria y por tal todo el rechazo está, está cerca. Oye, Nico, ya aquí para alguna, alguna sí. pregunta? Gracias, señor y me dice: ¿Qué nivel de inglés es suficiente para volar un artículo en inglés? ¿Es necesario contratar a un traductor especializado antes de enviar la revista? Sí, sí, sí. Si, si dudas de tu nivel de inglés, entonces deberías de contratar a un traductor de. <risa> o sea, básicamente, de esto, esto siempre es un problema para la gente que, que no, son, eh, no son nativos del inglés, ¿no? Eh, porque, y obviamente es un hándicap que tenemos, que, ten, bueno, que, que tienen todos. En, en mi caso, yo me libro. Pero, pero sí pero sí que es un hándicap importante, eh, es un hándicap importante pero eso no, no es excusa, es decir, que al final nosotros lo que queremos es que la gente nos lea y si nuestro artículo es incomprensible no tiene ningún sentido que un editor acepte publicarlo, ¿vale? Entonces, ante la duda siempre conviene, conviene que se revise, por ejemplo, yo con la, mis compañeros de Holanda que suelen tener un nivel de inglés bastante alto, me sorprendió el otro día porque estaba hablando con ellos y ellos tienen un revisor que les, ellos no, no les traduce el artículo, ellos lo escriben en inglés pero luego les revisa todo revisa todo el idioma. O sea, que es importante eh, tener por lo menos ese segundo par de ojos. A veces no hace falta contratar a nadie si no hay financiación, pero si tenéis un colega que controla de inglés, que sabe a un digo, le puede echar un, una, un vistazo y puede decir, mira, un colega me refiero a un, un científico, un compañero que sea del ámbito, ¿vale? Eh, y, y bueno, es importante que, que, que, eso, que alguien con confianza, mira, estoy escribiendo un artículo, por favor, te le puede echar un vistazo, gente que conozcáis en congreso y tal, con los que vayáis teniendo más confianza, para que os pueda ayudar y... ...y ver si realmente cumplís con ese nivel. ¿Alguna cosilla más que...? No, no, no, ya, no. en este es lo que ya está. Perfecto, pues, pasamos al siguiente. Bueno, este es muy básico. muy Bueno, aquí es fundamental también cuando, cuando se está publicando... Eh, es, fundamental, pasar a, ...es fundamental que hay muy... muy en todas las publicaciones científicas, en todas las funciones públicas, se habla siempre de, de titular de, de, de forma adecuada. Hay que hacer un título y, y un resumen, porque como pongo ahí, somos parte del artículo que será leídas en primer lugar. Es decir, la, la científica de impacto tiene una cosa fundamental, es que recibe muchísimos trabajos científicos. Eso implica que al recibir muchísimos trabajos científicos, la criba inicial, que nosotros conocemos como el proceso de revisión, eh, en el que se realiza para quitarte un pool de artículos directamente, sin ni siquiera pasar a la procesión por parte lo hacen en función de poca información que, que tiene que La información que nos da el título y, y, y el acto. Es fundamental que aprendáis a hacer este título porque, además, fija, no es una cuestión de que cuando le diga al cojo y diga, mira, este artículo es este el que título tiene, y lo obliga a leer, o lo obliga a interesarse por vuestros contenidos, sino que además. El título es fundamental y, y resume porque las bases de datos no es usable, ya habéis visto que lo que hace es indexar el artículo científico es lo principal es indexar el, el título. Y, y en cuanto más el título, cuanto más veces cuanto más palabras clave tengan, cuanto más sea la aceptadas a del artículo, el mejor posicionamiento estamos ganando con ese artículo científico. No sé si llega a hacerlo eh, Perdona. Pero, Perdona, hay acoplamiento, hay eco. Pero, con Google Scholar y algunos de los artículos, ¿os acordáis de cuando subíamos, de cuando subíamos a Sinodo? Cuando decía mira, este artículo científico de Almétrica puse este título en inglés con dos puntos, porque en aquel momento cuando estaba que había pocos y todo lo estaba titulando así. Y quería que mi artículo se recuperara con todos esos artículos. ¿vale? Entonces, pues, bueno, el título no tiene solo... Una información, digamos, informativa, sino que también tiene una función de recuperación de información y una función de posicionamiento del artículo científico en el mercado de artículos que sean sobre el mismo, mismo tema. Cogí aquí, de Pedro Margot, eh, esta, esta pequeña fórmula de éxito. Aquí tienes que tener en cuenta las cosas. Todo lo que hablamos aquí eh, tiene un programa perspectivo. Todo lo que hablamos aquí va en función de nuestra experiencia personal. Entonces, por pues, último, bueno, lo que quiero comentar con eso es que la realidad que, ...que, que estemos hablando especialmente de las decisiones que no tienen por qué ser universales ni de aplicación a toda, a toda la área. Pero bueno, aquí la fórmula de éxito que nos daba, que nos daba Pedro que nos daba en esta prueba de inocencia era que los títulos tienen que tener un componente emotivo, es decir, que tienen que tener alguna palabra, alguna expresión enganchada o que llamaron la atención que no. se ha a, a, digamos, a esto de, de ese mundo científico... Que, dos o tres palabras, no la van a pero que un componente emotivo de atracción, que además sea serio y que contenga palabras clave. Normalmente, esta, esta fórmula a mí me gusta mucho, es la que suelo la, la, la, la aplicar cuando hago mis artículos, cuando hago mis títulos, pero sobre todo cuando hago los títulos, la, la primera regla que tengo es que digo cuáles son las palabras clave ¿vale? que tiene que tener este artículo, este artículo científico. Normalmente escribo un artículo sobre la métrica eh, en la institución española, pues sé que tiene que aparecer la palabra de la métrica, sé que tiene que aparecer la palabra española, sé que tiene que aparecer la palabra la institucional, y a partir de ahí ya construyo un poco eh, eh, el título. Pero siempre piensan cuáles son las cuatro o cinco palabras claves, yo las pongo, y con eso construyo un juego con, con, con el título. Está claro y está bastante estandarizado la longitud ideal de, de, de, de un título. De 15 palabras en torno a 15 palabras, vale normalmente tampoco eh, títulos demasiado extensos, sino eh, que se producen solo a 15 palabras. Intentar evitar la abreviatura, vale, porque la abreviatura, si el lector no la conoce, le quita comprensión al título y no y dejar de perder ese carácter más universal. Para ¿vale? intentar evitar la abreviatura, la fórmula, palabras vacías, ambigüedades. En fin, ahí tenéis que intentar evitar, tenéis que intentar ver la posibilidad de que sea palabra significativa y que cada palabra signifique, signifique, signifique algo. Aquí, bueno, vaya a mi página web, veis los, los títulos que les pongo a mi artículo, veis que utilizo formas muy, muy convencionales. Hay una cosa, dice que no, sí, se, ve. no se ve, sí, bueno, será pero será yo, eh, que hay una, hay una, hay una cosa que, que me comentan a mí siempre, yo pongo siempre, eh, a mí me gusta, pero me encuentro a gente que son que son contrarios y, y, y lo desaconsejan. Yo siempre hago un pequeño título, pongo dos puntos y explico el contenido. ¿Vale? Es decir, para ver un ejemplo, poner una, hacia la bibliometría profesional, dos puntos. Estudio de casos de la unidad de bibliometría en España. ¿Vale? Esa es la fórmula que yo suelo, muchas veces, eh, solemos utilizar. ¿Vale? Pero bueno, ya cada uno tiene, es una fórmula que puede utilizar o, o que nos depende de, de, también de, del campo y de... Y, de, y del artículo. Y después hay una parte importantísima también, no solo el título, simplemente si queréis publicar revistas de impacto tenéis que aprender a titular, ¿eh? tenéis que aprender a poner buenos títulos y que sea llamativo, porque eso no va a terminar solo la revista de impacto, sino que en el futuro, cuando la gente vea 10 artículos que va a ser lo mismo, al final se va a quedar con el que le llame la atención, tenéis que intentar tener, tener gancho. Esto tiene que ver con la ciencia, pues algunos dirán, ¿acaso los no científicos no no literatura? Pues bueno. Ya cada uno que haga lo que quiera, yo recomiendo que tituláis para posicionar bien el, el trabajo científico, ¿vale? Y después he puesto también que el resumen debe ser estructurado, ¿vale? El resumen es una parte fundamental, los resúmenes que hacen los científicos son lamentables, se, se puede llorar, podemos estar llorando años leyendo los, los resúmenes que se hacen, no sé por qué son tan malos, porque resumen simplemente resumen, es un resumen estructurado, el resumen que lleva el artículo científico es un resumen, ¿vale?, que debe reflejar contenido del artículo. Entonces, tiene que poner dos o tres frases de la introducción, dos o tres frases de la metodología, dos o tres frases de los resultados y terminar con las conclusiones. ¿Vale? Entonces, tampoco debería ser eh, muy difícil, es una cosa que se tarda poco, pero se resuelve prestar poca atención. Es fundamental que lo hagáis bien, porque el editor de la revista, cuando coja el artículo, va a leer el resumen, no se va directamente al artículo científico. Y en ese resumen ya tiene que estar claro qué es lo que habéis hecho, cómo lo habéis hecho y que a qué, qué nariz habéis contribuido con vuestro artículo científico. ¿Vale? No olvidéis nunca del resumen. Lo que os quiero decir con todo y con todo lo explicamos, que habéis visto que eh, un artículo científico es un producto multidimensional que tiene muchísimas muchísimas variables y tiene y tiene muchos aspectos que hay que trabajar y no se puede descuidar ninguno de esos aspectos. Tan importante es hacer un gráfico de la leche con el estudio como hacer un buen resumen. Es más, no tiene sentido que hagamos un gráfico de la leche y una metodología estupenda si después no somos Capaz de ponerle el lacito del título de resumen a ese, artículo, a ese artículo científico. ¿Qué conlleva esto? Esto conlleva también que el desgaste de energía es brutal, porque cuando llegamos a la, a la fase de poner el título de resumen, estamos hasta en la nariz del artículo científico. Simplemente eh, dar un vistazo y ser habido como los del artículo. ¿Vale? Y ahora, Nico. Corto Ahí. Venga, pues, y ahora el siguiente punto que vamos a hablar es el de. A ver. Compartir datos y ficheros. Esto es algo que no se hacía antes y que cada vez no solamente se está convirtiendo en algo deseable, sino que se está convirtiendo en alguna revista en algo obligado. ¿vale? En muchas revistas ya te, te, te piden a los revisores que una de las cosas de las que se tienen que asegurar es de si los autores han compartido los datos o no. Eh, compartir datos, ¿por qué tenemos que compartir nuestros datos de investigación? Bueno, pues ayuda al proceso de revisión científica, obviamente, Evitas que el revisor te pida cosas y pueda él directamente o ella eh, mirarlo. Eh, complementa también la lectura de gráficas. Eh, por ejemplo, a mí me sucede, un clásico suele ser cuando, cuando nos referimos a porcentajes. Eh, en nuestro caso, de porcentaje de artículos sobre, sobre el total de una universidad y tal. Y entonces te pide ya, pero ¿cuál es el porcentaje de la disciplina? ¿Cuál es el porcentaje de...? Entonces, muchas veces esto les permite a ellos directamente poder acceder a, y, y, y no tener que entrar en ese tipo de cuestiones, sobre todo cuando estamos utilizando muchas gráficas, ¿vale? Luego, es importante también porque se gana mucha credibilidad, da, da una impresión de seriedad, de que se ha hecho un trabajo serio y de que estamos tan seguros de que es serio el trabajo como que estamos dispuestos a, a que nos vigilen y que no y que lo intenten reproducir. Eh, yo he de reconocer que yo creo que la mayor parte de la gente, nadie reproduce nada de lo que se hace. No. Pero bueno, esta por lo menos, digamos que por parte del autor no hay eh, esa seriedad, por lo menos en nuestro ámbito, obviamente en biomedicina cuando se están jugando eh, mucho dinero y tener una, una vacuna, como por ejemplo ahora el fraude que ha salido de, con lo del coronavirus. ¿Qué ha pasado? Con lo de la hidrocloroquina que, que se ha demostrado que, era, que había datos fraudulentos. Ahí obviamente sí que miran todo con lupa, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta es una práctica que se va a expandir cada vez más y el tema de la reproducibilidad también se hará y es importante que nos vayamos acostumbrando porque es bastante complicado compartir datos. Eh, hay que dedicarle mucho tiempo, eh, hay que ordenarlo, hay que, hacer, hay que prepararlo, hay que maquetarlo para que otra gente la, el resto de la gente sea capaz de, de leerlo y de poder hacer lo que nosotros hemos hecho. Eh, el compartir, o sea, el, digamos, el darle al botón de compartir es fácil, pero, pero el, el, nosotros normalmente vivimos nuestro propio caos y, y intentar que alguien se, entiende, se entere de lo que hemos hecho y del caos que hemos, en el que hemos trabajado pues es, es difícil y, y, y conlleva también mucho esfuerzo. Eh, justo quería compartir yo con vosotros. Acabo de subir ahora uno, un, dos sets de datos para que veáis un poco un ejemplo de, de cómo se pueden compartir datos. Eh, os lo comparto porque aquí, en este, lo he puesto en el chat, el, el do y lo acabo de subir justo ahora, de, para un paper que estamos preparando. Y son dos sets de datos y uno de ellos tiene como un giga. O sea que eh, esto muestra que en Zenodo, por ejemplo, el sitio estupendo para subir, un giga, subir datos. Uno de los sets de datos tiene, tiene un giga de tamaño, sea vale. que Casi. O sea que, o sea que es, ahí sería un sitio. Otro, otro repositorio, FixShare, ¿vale? Lo bueno de Zenodo es que si lo subís ahí, ponéis vuestro ORCID automáticamente... Eh, aparte de que os asigna un 2 y que fixer, automáticamente aparece en vuestro perfil de Orki. Por lo cual es una forma de, de también de, de, de no preocuparnos por el tema de, de esto que hablaba antes Dani al principio, del tema de con los currículum. ¿no? Automáticamente nuestro perfil en Orkid se, se irá actualizando. Sí. Eh, eso sería para compartir datos. Eh, no siempre queremos compartir datos, no siempre podemos compartir datos, ¿vale? Eh, muchas veces trabajamos con datos porque son sensibles, porque tienen datos personales hay que anonimizarlos, a veces no es posible anonimizarlos, otras veces no dan permiso para que lo podamos compartir vale entonces en estos casos ¿qué se puede hacer? pues una, una opción es compartir datos agregados de manera que no estás compartiendo los datos digamos en bruto, eh, hay cosas que no se pueden reproducir pero está justificado y las revistas esto lo entienden si tú a una revista le dices mira yo no puedo dar los datos en bruto porque no me lo permiten eh, por, cuestiones éticas porque hay un interés comercial detrás, ellos no van a decir nada. Interés comercial no vuestro, sino interés comercial de terceros, ¿no? porque estáis utilizando datos, por ejemplo, en nuestro caso, de bases de datos ¿no? comerciales. Eh, se puede mostrar de manera agregada y esto, por ejemplo, nosotros lo hacemos, es lo que solemos hacer sobre todo, porque en nuestro caso es bastante complejo el poder de mo compartir datos en bruto precisamente por estas cuestiones cuestiones legales. ¿no? La otra opción es compartir... En material complementario, es decir, crear un PDF donde mostramos nuevas gráficas adicionales, gráficas, tablas, las tablas que, que están detrás de las figuras que estamos mostrando en el paper, por ejemplo. Eh, y este tipo de documento es lo que tradicionalmente iba como un apéndice al final del paper eh, y que cada vez más lo que se hace es crearlo como un documento independiente que se sube también en el repositorio y va con su DOI. De manera que lo que hacemos es que nosotros publicamos nuestro artículo y en nuestro artículo estamos citando... Eh, estamos incluyendo el DOI de nuestro set de datos y de nuestro material complementario, ¿vale? De manera que nos salen, digamos que estamos despilizando esta idea que, dice, que acaba de comentar Dani de ver el paper como, como un, un conjunto de, de elementos más que como un elemento eh, solo, ¿no? Ahí, pues, digamos, lo estamos despilizando tenemos, el, por un lado, el, el artículo, o sea, que sería el producto, digamos, la, digamos la, la, la, la puerta de entrada. Luego tenemos el material complementario para la gente que quiera eh, ver un poquito más qué otras cosas se han hecho... Con ese paper, normalmente en el material complementario también suelen entrar cuestiones eh, que pueden ser complejas, que no son, que digamos, que no tienen que ver con el, con el mensaje principal del artículo, pero que sí pueden servir para explicar cuestiones metodológicas que pueden surgir y que no tenemos espacio en el paper para contar, o que si las contamos en el paper, distraen al lector de lo que los otros, de lo que es el estudio en sí, ¿vale? Eh, normalmente tienen que ver incluso con cuestiones que suelen preguntar los revisores. Entonces, digamos, ya antes, de antemano, incluso antes de subirlo, nos estamos adelantando a posibles pegas que nos pueden poner el revisor eh, pero no queremos ponerlas, esas imágenes o, esa, o esas tablas, no las queremos poner en el paper y lo que hacemos es ponerle un material complementario, de manera que, que nos vamos preparando ya para, para posibles problemas que pudiéramos tener eh, Se pueden de depositar, como os decía, estos documentos tanto los, los sets de datos como los como los el material complementario en repositorios en repositorios repositorio de datos, repositorios más genéricos como CINODO eh, en Digiboot también se pueden depositar datos, eh, y, y eso no sería problema. Pero muchas revistas os permiten, que vosotros, que eh, os permiten, sobre todo si son open access, permiten ellas almacenar los datos para vosotros, de manera que le enviáis a ellos los datos y ellas ya los enlazan y ponen el material suplementario en el mismo, el mismo sitio. No son cosas excluyentes, podéis hacer las dos cosas, porque luego cuando lo tiene la revista tampoco sabéis nunca si eso va a estar siempre accesible o qué va a pasar. Pero, pero a veces ellos os lo piden ya de antemano que se lo envíen en el proceso de revisión. Vale. ¿Tienen sí. aquí también, Nico, también alguna preguntilla? Sí. ¿Qué ¿Qué tanto detalle deben tener los datos? Bueno, da, los datos detalle. El, el, el, el, el nivel de detalle, el que vosotros queráis darle, Por claro. Por ejemplo, lo que yo he compartido son datos brutos, en este caso sí si conseguimos que nos dieran permiso y ahí tenemos los dos de los papers que estamos utilizando no en el los datos mal. son singulares, uno de los más que la estandarización, de pero del mínimo detalle hasta el máximo detalle. Lo, de lo, de... lo, lo ideal, siempre que podáis, es que pudiera ser reproducible el artículo. O sea, lo ideal es que, que yo pueda coger los datos que vosotros hayáis hecho y como me indicáis el software o incluso que no lo indiquéis eh, yo puedo coger mi software y puedo coger eh, esa tabla de datos y puedo hacer la misma figura y tablas que vosotros habéis presentado. Eso, eso sería el requisito indispensable para datos, ¿no? También nos dice aquí María... Habla de un tipo de datos concreto, que son las seis, que son los gráficos vectoriales estas, que se utilizan en geografía, donde, sí. donde se guarda la, la información ge, geográfica y la geolocalización de, de, la, de la figura. Eh, y yo creo que claro que se lo podéis compartir. Ver, sí, pues, en teoría, lo en lo teoría, teoría sí. Bien, bien, bien, el, el, bien, bien. el formato de los... De los o sea, el, estos repositorios eh, son muy genéricos. Y de hecho, uno de los problemas que tenemos para, para analizar el fenómeno de compartir datos sí. es la, es la, la heterogeneidad valera. de los datos. Hay datos que son vídeos, que son imágenes, por ejemplo, imágenes de archivos. El formato realmente da igual, ¿vale? Y después lo que comentaba Nico en cuestión de... De este tipo de compartir datos, que ocurre? Si estás trabajando con una base de datos comercial, a lo mejor te conviene eh, ocultar los datos, el raw data, el primigenio, y poner un nivel, una capa de agregación mayor para no tener problemas, con, problemas legales a la hora de compartir esos datos. Depende un poco mucho como, como A veces, normalmente, yo lo que sé lo más que compartir el dato concreto es compartir ficheros a ese, ¿vale? que me va generando, que voy generando, para no tener demasiados problemas con los proveedores de bases de datos. Y después, comenta María José Simón, Nico, eh, sí, estoy viendo, ¿no? ¿no? ¿no? ¿estás viendo el sí. tema de la gráfica lastra? No, tiene nada no que eso que no tiene nada que ver. Eso, eso es algo que muestran las la revistas también. Eh, vamos, a ver, tú puedes subir tu gráfica lastra a un repositorio también, pero eso es diferente. Eso tiene que ver con las la, muchas revistas que están ahora pidiendo a los autores o sugiriendo que envíen figuras que puedan ser como una especie de resumen del artículo. Esto es una forma de poder vender mejor el artículo, ¿vale? Sí, tiene que ver con esa deriva visual de la sí. revista o más sí. orientada a contenido multimedia. Efectivamente, sí, con, con más... otra cuestión. Perfecto, pues entonces ahora vamos al siguiente punto. Sí, sí. Sería... Apaga el micro tuyo, poco. Sí, ahora, ahora luego. Se dice que se nos toca. Os voy a comentar el tema, ya nos vamos acercando nos vamos acercando a, a, a, al final, ya vamos por la octava regla, y yo quería comentar el tema de, de, de la cover letter. Esto es muy importante que tengáis conocimiento de la cover letter y de para qué sirve para toda aquella, aquella que esté empezando, eh, empezando ahora. Fijaros, la cover letter prácticamente es la única herramienta o, o la única opción que tenéis para intentar entrar en contacto directo con los editores de una revista eh, científica. La cover letter es, una, es, es opcional en muchas revistas científicas y en otras es obligatoria, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta, muchas revistas voy a encontrar que sí la voy a tener que poner la, la, la cover letter. En cualquier caso, a mí lo que me interesa de las cover letter es que yo puedo interpelar o puedo entrar en contacto directamente con, con, con, con el editor. Por tanto, en una pequeña carta yo puedo hacer una defensa del artículo, ¿vale? Efectivamente, me dice Alejandra hay cursos completas, que es muy, muy importante porque una, eh, eh, en esa carta tú haces una defensa directa de tu artículo científico y el editor se puede percatar de la importancia que tenga. Yo la utilizo, por ejemplo, ¿cuándo? cuando me voy a revistas de mi campo no la utilizo mucho, la verdad, ¿vale? Pero por ejemplo, yo estaba trabajando con Wences en una en un artículo que la vamos a mandar a una revista que es Policy and Politics, que no es de mi campo, pero está publicando cosas casualmente que son afines a lo que estamos haciendo. Entonces, pues bueno, yo en esa cover letter evidentemente me presentaré, le diremos quiénes somos y lo que estamos haciendo y por qué lo enviamos a la revista científica. En cualquier caso, lo que yo quiero decir es que la cover letter puede marcar, la, la cover letter no va, no va a ser que te acepten el artículo científico, pero sí va a evitar que te encuentres con esto todo desagradable que es que envíe un artículo y me lo están echando a toda la revista científica. ¿Vale? Porque no pasa a la revisión editorial. Puede marcar o puede determinar que el artículo entre en el proceso de revisión eh, eh, editorial. Por tanto, es importante. Es otro aspecto más que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿qué cuento yo la cover letter? La cover letter es una, una, una página, no debe pasar de una página. ¿Vale? Es una donde yo indico cuál es la originalidad de mi trabajo. ¿Por qué original es original el trabajo científico? A mí las cobaletas me tocan las narices también mucho porque la cobaleta es como ponerte aquí y decir, oye, voy a contar ver realmente qué es lo que he hecho. Y muchas veces dices, si no eres capaz de contar qué has hecho con tu trabajo, una cobaleta es que puedes tener problemas con el trabajo, ¿vale? No puede haber algún problema porque muchas veces hacemos los trabajos científicos y no sabemos ni lo que estamos a, a aportando. Por tanto, ¿cuál es la originalidad del trabajo científico? que lo distingue de otro? Vale, Lo que distingue un trabajo científico de otro normalmente es la originalidad de la pregunta de investigación, la relevancia. ¿Vale? De la pregunta de, de, de investigación o la metodología, también suele eh, ser aspectos que, que, que tienen muchos componentes de originalidad, ¿vale? Como, que, que, ¿Cuánto soy de original a la hora de resolver un problema de, eh, científico? También es importante que aporta la, a, la, a la disciplina científica, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os pondré luego... Como hay muchísimos ejemplos de, de cover letters, pero ya digo, normalmente son un par de parrafitos chiquititos, ¿vale? Y a mí me gusta incluir una cosa en estas letters, que es por qué he elegido la revista científica, porque el editor dice ¿qué nariz hace este tío de documentación en mi revista de sociología. Vale, bueno, tú lo explicas. ...que ha detectado que este tema que está trabajando también está interesado en la revista. ¿Y que le dice? He visto que ustedes están publicando eh, recientemente artículos científicos muy similares... ...o de la línea eh, de investigación del artículo que hemos enviado... ...y en el, la revista debería estar interesada en este artículo, ¿vale? Tenéis que darle razones de, de, de, de, de este tipo, ¿vale? Pero eso o se lo tenéis que poner eh, eh, en dos o tres párrafos, no debería ser especialmente eh, especialmente largo... También os recomiendo que no os pongáis tampoco de, eh, de, el tono que se utiliza en este tipo de cartas, es un tono respetuoso, respetuoso pero, pero cercano, no hace falta tampoco ser especialmente, especialmente serio, ¿vale? Y pues sobre todo, siempre, siempre, siempre, no se escutren, no intentéis coger y pegar el resumen y pasarlo por la porque eso queda lamentable. La cobaleta es un diferente de un resumen, totalmente diferente, ¿vale? Y metemos elementos que son totalmente... Diferente. Ahora cuando lo en Nico voy a compartir un par de, de cover letters para que para que lo veáis. Y finalmente en muchas revistas. Es este interesante, eh, las cover te pones quién quiera que revise tu artículo científico o quién no quiere que, que, que te lo revise, pero fundamental. Yo simplemente quería que supiera que existe esta herramienta y lo fundamental que es cuando hacéis un buen artículo, cuando publicáis en revistas que no son de, directamente de vuestra área, cuando queréis que, que con, con vuestro artículo es especialmente complejo y queréis eh, indicárselo a, a, al editor, porque es muy difícil muchas veces que que con el título, el resumen, se caste la esencia o luego la aportación un artículo, ¿vale? Que, que la utilicéis, que esta herramienta existe y la podéis utilizar, ¿vale? Aunque la revista no diga que podéis utilizarla. Todas las revistas científicas admiten una coberlata que va directamente dirigida a la edad. Ahora os comparto, pues comparto aquí algunas coberlatas. Nico. Ok, pues ya vamos acercándonos ya al final del todo, vamos a las nueve. Controla el peer review. Vale. Eh, hemos mandado nuestro artículo, eh, lo hemos compartido nuestros datos, hemos hecho todo lo que había que hacer con nuestra cover letter y tal, y tres meses después nos llega, o dos meses, un mes, o nos llega la, la respuesta del, del revisor. ¿Qué tipo de respuestas nos podemos encontrar? Eso es lo primero. Hay, hay cuatro tipos de, re, de respuestas normalmente. Eh, la primera es aceptado, que es la que no se suele dar nunca de primera, ¿vale? La segunda es, eh, tenemos que hacer una major revision, es decir, el artículo ofrece cosas muy interesantes, pero eh, tiene una serie de problemas, a los revisores, revisores le plantean una serie de cuestiones que piensan que, que deben de ser subsanadas antes y que suponen un gran cambio en, el, en lo que es el artículo. Minor revision, el paper está bastante bien, pero hay pequeñas cuestiones que hay que, que, hay que pulir para que ya el artículo esté, esté ya preparado para publicarse, y por últimamente, eh, el rechazo. Eh, en todos los casos, excepto cuando te aceptan el artículo, debe de venirte la respuesta del, de, del editor junto con la carta, con los comentarios de los revisores. Los revisores, cada uno de ellos habrá escrito más o menos un pequeño informe indicando las cuestiones que, que ven problemáticas de los artículos. Aquí, antes de entrar un poco en en los tipos de revisiones que hay y tal, que también he visto aquí que está, está marcado y tal, comentaros que es muy importante siempre también eh, tener en cuenta que habrá un editor que esté siempre en medio entre los revisores y vosotros, de manera que si hay cuestiones, problemas con, con algún revisor, eh, por ejemplo, yo últimamente encontré hace poco con un artículo que revisé y vi que uno de los, de los otros revisores había sido especialmente agresivo en su respuesta, ¿no? Vosotros como autores podéis siempre coger ir al editor y decir cosas que no parezcan bien, es decir, siempre que vaya dentro del margen y sobre, y sobre todo siempre que sean cuestiones bastante escandalosas, ¿no? El editor siempre de primera va a estar de parte de los revisores porque son gente que él ha elegido o ella y que considera que son expertos en la materia y que por tanto están autorizados para, para, para poder juzgar vuestro trabajo, ¿vale? Pero, eh, siempre que se da algún caso eh, llamativo, siempre vosotros podéis, podéis reclamarlo y hablarlo con los editores. Eh, entonces, hay diferentes tipos de revisión, Está la revisión cerrada, en la cual vosotros no sabéis quiénes son los revisores, ni los revisores saben quién sois vosotros, pero he de deciros que un revisor eh, un buen revisor eh, reconoce rápidamente a alguien que está trabajando en el tema, sobre todo si alguien alguno de los coautores eh, tiene ya una carrera considerable en el mundo de investigación. Y si no sabe exactamente quiénes son, eh, más o menos... Eh, está, tiene el círculo de posibles candidatos bastante cerrado, ¿vale? Porque al final trabajamos sobre líneas de investigación y se nos reconoce fácilmente, ¿vale? Eh, o sea, que es una... una, una Esto se llama el doble ciego, pero es un doble ciego un poco... un poco No, no tan ciego, más bien, está más bien visco, ¿no? Eh, luego está el, el, la revisión ciega, en la cual el, el, el autor no sabe quiénes son los revisores, pero los revisores sí conocen la identidad de los autores, ¿Vale? Eh, y luego están ahora empezando a ver otras fórmulas que suelen ser bastante experimentales, aunque algunas ya se están empezando a plantear, que es la de la, de la revisión abierta, en la cual tanto unos como otros se conocen. Eh, y aquí hay diferentes modalidades, hay modalidades en las cuales desde el de, de, de minuto número uno sabemos quiénes son los revisores, y los revisores saben quién es el autor, y otras modalidades en las cuales los autores no saben quiénes son los revisores hasta el final. Y una vez que ya se pasa, se acepta el artículo, si se rechaza no, pero si se acepta, ya sí, sí se, se, se, se pone el nombre del, del revisor. En este sentido, eh, muchas revistas, por ejemplo, lo que hacen es permitir a los revisores eh, que decidan si quieren decir quiénes son o no, como una cosa opcional, y esto plantea ciertos problemas, porque al final, en comunidades pequeñas, pues si hay filias y fobias, pueden dar lugar a peleas y a cuestiones que no tienen tanto que ver con la parte científica y tienen más que ver con desacuerdos personales, ¿vale? Entonces, es bastante controvertido, pero es hacia dónde va la cosa, eh, en algunos casos se va, eh, se, publican, se está empezando incluso a publicar la revisión completa y hacerla pública una vez que se acepta el artículo. Siempre que se acepte el artículo, no cuando se rechaza. Y una vez que se acaba el proceso de revisión. Esto también pues, se hace para evitar precisamente este tipo de comportamientos que os decía, de revisores que son especialmente agresivos y a veces hasta ofensivos, para que se corten un poco porque todo lo que escriben se va a hacer público al final. ¿vale? Estas prácticas son bastante raras todavía, pero ya os digo, se están empezando a expandir, las grandes revistas están empezando a hacerlo eh, con programas piloto y tal, y seguramente eh, en poco tiempo todas las revistas, o al menos ofertarán esta opción, ¿vale? Eh, a ver, primera cuestión, cuando vosotros recibáis una, una revisión, lo, lo, lo lógico y lo normal es que recibáis una mayor revision o minor revision en casos más optimistas, pero el, lo normal es que sea una mayor revisión, ¿vale? O, o que lo rechacen, pero... Si lo rechazan, por ejemplo, vamos a empezar con el peor de los escenarios, si lo rechazan, eh, lo que hay que hacer primero es distanciarse un poquito de, de leer con calma, leer, hacer una primera lectura, enfadarse, distanciarse de varios días del tema y después volver otra vez a ese rechazo y volver a leer otra vez con calma la carta que han hecho los revisores, para ver el tipo de cuestiones que plantean eh, y poder valorarlas. Si hay cuestiones que, considera, que se consideran que son bastante graves, yo creo que es importante incluso, aunque estéis más o menos en desacuerdo, que le hagáis caso y que supongan hacer un cambio al artículo. No significa que se haya acabado la historia de la vida de ese artículo, significa que tendréis que buscarle otra nueva casa, ¿no? Y lo normal es que rechacen artículos. Ahí está siempre el artículo este de un compañero nuestro de Alcalá de Henares, de Campanario, que tiene un paper sobre los grandes rechazos que recibieron los premios Nobel, uno de sus artículos más citados, y los me citaron hasta en Nature, creo, ¿no? Sí. Y entonces, básicamente, él hizo un seguimiento de todos los, los, los artículos por los cuales le dieron un premio Nobel eh, a, a esos investigadores que fueron rechazados varias veces en algunos de esos casos. Y luego, lo, lo más divertido de esta historia es que el artículo donde lo cuenta se lo rechazaron hasta seis veces. Sí. O sea que, y, ahí se ha convertido, y ya te digo, es un, un artículo bastante muy bueno. O sea, que, que os rechacen no, significa, no es malo, es parte de la vida científica eh, y no significa que vayáis a hacer una... una que no vaya a poder hacer una gran contribución. Lo importante es que aprendáis de ese rechazo, que, que, que veáis si podéis mejorarlo, que aprendáis de él, que, que, que veáis qué cuestiones han hecho que eso falle. ¿vale? Y, y luego ya, pues incluso podáis, en algunos de los casos, si el cambio que le hacéis al artículo es lo suficientemente grande, podéis incluso volver a plantear enviarlo ahí, aunque no suele ser recomendable, pero si hacéis un cambio muy sustancial, como para que se pueda considerar hasta el nuevo artículo, podríais mandarlo incluso otra vez a la misma revista. Eh, pero lo normal es que busquéis otra, ¿vale? Eh, eso con el rechazo, con el si recibís una major revision o una minor, ya tenéis que responder. Entonces, lo ideal es que hagáis un cambio en vuestro artículo, todos esos cambios estén marcados, ¿vale? En algunos casos no os piden las revistas que le mandéis una versión con control de cambios para ver los cambios, en otros casos sí, eh, pero es bueno que lo hagáis para controlar vosotros por lo menos qué es lo que, cómo, cómo difiere o cuánto difiere una, una versión de manuscrito de otra, ¿vale? Entonces, hacéis los cambios en el manuscrito y preparáis una respuesta a, a, los, a, a los revisores, que yo creo que también podemos compartir, no sé si tienes tú por ahí, sí. Dani. Sí. Si tenemos Ahora por ahí se lo... podemos... Vale. Alguna que tenemos nosotros. Nosotros lo que hacemos, y yo creo que nos funciona bastante bien, es algo que, apre... que hemos aprendido de otros investigadores más seños. o sea, que no somos aquí los que lo traen, pero es eh, la, la idea esta de, de, de estructurar la respuesta a los revisores. Entonces lo que hacemos es que dividimos, leemos la carta, la respuesta de los revisores que suelen tener dos o tres párrafos y lo dividimos por cuestiones que nos preguntan, tanto positivas como negativas, tanto grandes cambios como pequeños. Entonces lo vamos troceando. Entonces lo que hacemos es que luego planteamos en nuestra respuesta, planteamos primero una respuesta general al editor, en la cual le explicamos los grandes cambios que hemos hecho y que suele ocupar con mucho media página, o sea, una cosa bastante breve. Eh, y luego a cada uno de estos revisores le vamos respondiendo a estas cuestiones una por una primero la, lo que nos dice seguido de nuestra contestación vale siempre marcando en negrita por ejemplo lo que no, el comentario del revisor y eh, para que para que se distinga de lo que nosotros de nuestras respuestas por colores como sea pero que quede muy claro nos pregunta a nosotros le respondemos a nos pregunta b Tal, no hagáis una, una, una carta general, vale, que esto suele ser bastante engorroso y bastante problemático, en la que le respondéis más o menos a todo. no, Hay que responderle absolutamente todo lo que el, el, el revisor plantea. Entonces, habrá una serie de, de, de cuestiones que plantee, que habrá que ver un poco el, el grado de, de, de importancia o de seriedad que supone. Habrá cuestiones que suponen replantearnos nuestro análisis, y eso va a ser, digamos, lo más trabajoso. Va a haber cuestiones que sean opináticas, en las cuales el... El revisor piensa que deberíamos hacer una cosa y nosotros podemos estar de acuerdo o no, en, en, en cuyo caso tenemos que argumentarlo y responderle al revisor. No tenemos por qué hacer un cambio, pero sí tendremos que explicarle a él por qué o a ella por qué hemos hecho una cosa y no la otra. Eh, Aún así, en estos casos, yo por lo menos haría alguna, algún matiz, alguna referencia en el paper de que hemos contemplado al menos lo que sugiere el revisor, ¿vale? Para que más o menos se quede satisfecho de que, de que hemos tomado en serio su propuesta, ¿vale? Esos son para propuestas que son, digamos, comentarios, sugerencias. Eh, luego habrá cuestiones que sean de clarificación, donde básicamente tenga alguna duda. Eh, tendremos que valorar si esa duda puede ser extensible a los lectores, por lo cual tendremos que modificar el, el documento. O simplemente una duda aclaratoria que tiene el revisor de, por ejemplo, una que tuve yo hace poco era cómo había hecho este gráfico. Pues, bueno, pues te explico un poco cómo lo he hecho y ya está. No tiene, no tiene más historia, ¿no? O cómo estable son los resultados que tenéis. Pues hago análisis adicionales pero no hace falta que los pongan en el paper, con y aclarárselo de que esto es una cosa sólida, pues ya está. ¿no? Y luego hablar cuestiones menores, que suelen ser importantes, que tienen que ver con la escritura, con la, digamos con los aspectos formales. Eh, si por ejemplo hablan sobre el tema de la, de la escritura, eh, que no está bien escrito, redactado el inglés y tal, esto es un comentario muy típico que, que reciben los, los, los no nativos del inglés, ¿vale? Eh, esto puede de esas dos razones, que el artículo está mal escrito o que hay un sesgo, que eso está estudiado de hecho y, es, y, y ocurre, que hay un sesgo hacia los la, hacia la no nativos, un sesgo negativo, es decir, que una persona cuando lee un artículo y ya ve que el, que el apellido del autor es, es español, es sudamericano, es chino, ya va diciendo, bueno, esto seguro que está mal escrito y, y el comentario lo pone casi automático. Aún así hay que tomarlo más o menos en serio e intentar explicarle, o por lo menos, y si no, por lo menos que te diga específicamente qué es lo que está mal escrito o no, y pedírselo, ¿vale? Siempre con mucha educación, incluso cuando estemos escribiéndole cosas en las que estamos desacuerdo, en desacuerdo, hay que decírselo con buenas palabras y mantener siempre ese nivel de cordialidad, ¿vale? Sobre todo porque no queremos mosquearlo y que la siguiente vuelta, cuando nos vuelva otra vez el artículo de vuelta, no lo, no lo rechace, ¿no? Una vez que hemos respondido a esto y se lo hemos mandado el artículo nuevamente a la revista, pues pasará unos cuantos unas cuantas semanas hasta que nos venga de vuelta y este proceso se irá repitiendo las veces que sea necesario hasta que el artículo se acepte o se rechace, ¿vale? Si te han, te han dicho que tienes que hacer una major revision, de primera es raro que luego en la siguiente ronda te lo rechacen, pero puede suceder, por eso es muy importante contestar. Bien, si el, si el revisor piensa que, que no lo habéis hecho ni puñetero caso, pues lo va a rechazar. O sea, si vosotros, si vosotros no estáis de acuerdo con lo que ha dicho y os empecináis, y no tenéis en consideración absolutamente nada de lo que ha aportado el revisor, por lo más seguro es que al final o acaben rechazando el artículo. Entonces, siempre es muy importante eh, convencerlos. Y luego hay casos de escenarios paradójicos, que por ejemplo a Dani y a mí nos ha pasado, donde tenemos un revisor que dice que el artículo es magnífico, y otro revisor que dice que el artículo es penoso y que debe de ser rechazado inmediatamente. Si no ha mandado el editor un, un correo diciéndonos que tenemos una major revision, significa que el editor tiende a creer más al... ...al revisor que nos ha dicho que está bien el artículo, ¿vale? Por lo cual, lo único que deberemos de hacer en ese tipo de casos... ...es justificarle al, al revisor que nos critica... ...por qué está equivocado y porque nosotros tenemos razón. A no ser que haya alguna... ...y si hay alguna cosa que podemos añadir para justificar, para clarificar en el paper... ...pues se hace, ¿no? Pero en este, en este tipo de casos, al final, la persona que va a decidir... ...si se acepta o se rechaza el artículo no va a ser el revisor... ...sino que va a ser el editor. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta que aunque le esté respondiendo al revisor... Lo que estáis haciendo, en cierto modo, es dirigiros al, al editor y demostrarle que vuestro artículo es importante para, para el área que debe de ser publicado. No sé si hay alguna cosa que quieras comentar ahí. No, me no. preguntaban por aquí eh, pero ver, que si te lo han rechazado y introducen los cambios de editor, pensé que si es conveniente cambiar... Cambiar el título. Si el título es malo, cambiarlo. Si están desconventados que los cambie, cambiamos. Pero sí. no porque cambie de revista y lo a enviar otra revista, te lo tenés que cambiar. No, no, no tenés porque... por qué cambiarlo. Es normal que te rechacen el título. No, no, Dice, ¿A qué nos hemos bien la historia y este título sí. no era bueno del todo, vamos a cambiarlo. No pasa nada. Pero que si no lo cambia, No pasa absolutamente cosa. nada. Lo que, lo que sí que, que, que, que, que no se me que, que nunca hay que hacer, por favor, que eso haya, de hecho puede ser hasta motivo de fraude, no se pueden enviar un artículo sí. a tres o cuatro revistas. Se si envía una revista. Te lo rechazan, lo envía a otra. No se puede hacer envío múltiple, ¿vale? Eso nunca se puede hacer. Muchas revistas te lo preguntan, de hecho, para asegurarse, pero eso no es ético. Entonces, hay que esperar. No vale mandarlo a varias para ver en cuál entra, ¿no? Es bueno, para... <risa> en la última, que bueno, que tampoco me vamos a dar mucho ataco con esto, porque sabéis que a mí este tema me, me gusta mucho, ya que es eh, cuidar la identidad, la, la, la, la, la identidad digital científica, me bueno, pasa ahí Nicolás a la, la siguiente. Ahí que está ahí. La, vale, porque está ella que, que, que la consideramos ahora mismo uno de los uno de los aspectos fundamentales. Vale, es fundamental de cara, de cara a, la, a la publicación o de cara a publicar revistas científicas de impacto, porque qué va a ocurrir? Va a ocurrir que muchas veces cuando mandéis vuestro artículo, el editor va a querer saber de vosotros, los revisores van a querer saber de vosotros porque evidentemente van a decir, oye, ¿este tipo tiene es? Y normalmente, ya os comenté este concepto, intentad siempre que cuando busquen vuestro nombre en internet, eh, sea vuestra página web o un sitio, que vosotros controléis el primero que, que, que aparezca, ¿vale? Entonces, intentad mantener esa, esa identidad digital. El último consejo, ya hemos hablado muchísimo también, y no, y no vamos a ser demasiado redundantes, Vale, bueno, aquí ya tenéis algunos de los consejos que, que, que seguro que identificáis. Vale, el que lo vimos el otro día, ID, el tema de mantener una web curricular, las parámetros de una web curricular, vale, todo el tema de acceso abierto, que sabéis que también hemos dado mucha lata, y después que difundir la producción científica. No tiene, no, no tiene mal y nos vamos a detener, que además nos estamos pasando ya un poco de tiempo, vale. Por tanto, cuidad de vuestra identidad digital. Sí, la diferencia, la, el orqui, eh, es que es un identificador... ¿Vale? Es un identificador de, de autores, pero que no está asociado a ninguna base de datos. Es una iniciativa, además, creo que no tiene ánimo de lucro, es una iniciativa que nace de, de un consorcio de diferentes sí. instituciones, ¿vale? Es el identificador universal y después cada base de datos, en el caso de ID o Scopus, ahí la, la clave es que es un identificador que tiene las mismas funciones, tiene la filosofía, es muy similar a OSI, pero... ...es un indicador que funciona en una determinada base de datos. de ID, WebSign o sea, y el Scope Identifier evidentemente en el Scope. Por tanto, tiene un componente comercial y utiliza datos comerciales... ...mientras que la otro tiene un carácter más, más universal. El Orci o el ORCID ID, como nos, nos decía el otro día el otro día Paloma. Y bueno, con estas palabras yo creo que ya vamos a llegar al final no solo del curso sino también al final de, de lo que hemos llamado la, la primera temporada de que yo sigo publicando. Simplemente comentaros, se acaban los cursos, ¿vale? Pero no se acaban las publicaciones, porque tenéis que hincharos de hacer publicaciones ahora en verano, que es el tiempo cuando, cuando que, que haces publicaciones, cuando eres doctorando. Yo no, porque yo ya soy un investigador consolidado, entonces yo en verano descanso bueno, es broma, eh, pero verano, Aprovechar el verano, a mí me gusta mucho el verano, porque el verano eh, yo aprovecho muchísimo para hacer dos o tres papers, porque es el único momento del año en que me quito el 90% de la, digamos, de la interferencia, y lo aprovecho muchísimo, pero intento disfrutarlo, no lo intento hacer como, como obligación, si no apetece no lo hagáis, pero en verano un buen momento, echar cuatro horas por la mañana, esas horas tontas que hay entre, la, entre las nueve y la una de la mañana, ¿vale? Para... Para hacer artículos, para progresar, para aprender algo. Yo recomendaría tampoco que no obsesionéis tampoco mucho con aprender, sino más bien con hacer, ¿vale? Ya había aprendido muchísimo eh, el confinamiento, había hecho muchísimos, hemos hecho muchísimos cursos, intentad ya aplicarlo, ¿vale? Los papers que, que estoy haciendo. Como decía, se acaban los cursos, ¿vale? Pero vamos a estar en el grupo de Telegram trabajando. O sea, que ahí vamos a estar siempre, siempre en contacto. Yo estaré activo en verano, yo no solo para mucho, vamos a ir una, una semana a la montaña y estoy lado, pero el resto del tiempo solo hasta ya digo, no me gusta desconectar del todo, ¿vale? Me gusta estar ahí conectado, así que estaré siempre por el Telegram. Y hoy iremos contando, ¿vale? Todas las cositas que vayamos decidiendo. Ahí los cursos, están los cursos pendientes, aquellos que comentábamos de los papers. Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo una serie de reuniones con la escuela de Poblado. No ver sé cómo lo enfocamos, pero bueno, seguro que para el día 1 de septiembre estamos dando ya... Por saco. No sé si, Nico, ¿cómo se de Vamos, tío? Tío. Que no ¿Sí? verano Que trabajéis mucho y que nos hagáis caso justo a todo punto, como has dicho. Hasta ahora. Bueno, pues lo dicho. Chicos, un abrazo muy fuerte y, chicas, un abrazo muy fuerte y si tenéis dudas, nos escribís por, por el Telegram. Hasta luego. Hasta luego.